Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía un, un sabio que una cosa es el éxito y otra cosa es la felicidad. El éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en disfrutar de lo que se obtiene. Para ello, eh, a lo largo del tiempo generamos en nosotros mismos metas, sueños, deseos, objetivos. Pero... Los deseos son cosas que queremos, los objetivos son esas zonas que nos marcamos, pero tener en cuenta que los sueños, como decía Calderón de la Barca, sueños son. Y ahí deben estar, en ese escalafón, en el de sueños. ¿Que es un punch y que alguna vez se cumple alguno? Sí. Pero vamos a ser realistas y vamos a marcar los objetivos realistas. Estamos todavía en el primer mes del año y con la vuelta de... de bueno de decir, quiero esto, quiero lo otro, quiero llegar a... Vamos a, a marcar los objetivos que sean realistas en función a lo que nosotros tenemos. ¿Y en qué debemos de pensar para eso? En porcentajes. Nada más. ¿Qué porcentaje de mi cartera, qué porcentaje de mi inversión soy capaz o creo que puedo eh, mejorar? Un 20%, un 30%, un 50%, un 100%, un X% cada uno, el que crea conveniente. Y en base a eso, pues marcarse unos objetivos mensuales o trimestrales. Eh, el tema de objetivos diarios, ya va más eh, en función de bueno, pues eh, la cantidad de operaciones que hagas, eh, eso es, es otra historia. ¿no? Pero así a grosso modo, por lo menos, oye, algo hay que marcarse, algo hay que marcarse. Bien, alerta naranja en el mercado. Eh, tenemos varias alertas, tenemos varios posibles cisnes o patitos feos, otra vez, eh, cisnes grises, eh, muchas cosas que están pasando. Eh, el tema de bueno de Estados Unidos ya sabéis que ha, que ha llegado a, a ese nivel otra vez de deuda aunque ya está pues eso a salvaguardarlo ahí el Tesoro luego estarán debatiendo un tiempo a ver si venga que sí que lo subimos venga que no pasa nada y empezamos a volver a, a normalizarlo otra vez y seguimos y hasta cuándo hasta cuándo esto es como cuando cuando tú tienes deudas es decir si, si tú uh, Tienes una vivienda, una serie de, de bienes y tienes una hipoteca, pues como, como tu hijo de vecino normalmente, ¿no? Eh, le des al banco 200, 300 mil euros, bueno, normal. Eh, entonces tú tienes un problema porque normalmente tus bienes valen más. Ahora bien, si el banco te ha prestado un kilo, tus bienes son dudosos o dos billones de euros y, y no lo pagas, es que tienes problemas el banco. Entonces. Bueno, pues hay que. Llega un momento en el que tengas una deuda o tengas otra, sobre todo cuanto más grande es la deuda, si no la puedes pagar, llega un punto en que te da igual. Lo normalizas y dices, eh, no van a cobrar, aquí no va a cobrar ni Cristo, y, les, y que les den por saco y esto lo hemos visto, ¿no? en la crisis del 2008 cuando la gente dejó de pagar sus casas eh, dije, mira, la devuelvo al banco que le den por saco, me reseteo, empiezo de nuevo hago una acción en pago, pa ha habido un poco de todo ha habido casos mmm, tremendísimamente terribles eh, pero al final al fin, se normaliza al final se normaliza, debo esto el año, ya cobrará, y si no cobra, le den por saco eso pasa también en un país ¿eh? pues no pago la deuda, ¿y qué? ¿qué vas. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a embargar el país? Pregunto, ¿eh? ¿Qué vas a entrar aquí con tus tropas a decirme que te pague? ¿Qué vas a... ¿Comerme terreno de frontera? ¿Qué vas a hacer? Si no te pago. Hemos visto países que han entrado en default. ¿Qué pasa? Sí, dentro del país, revueltas, tal, todo lo que quieras. No, no, no tienen ni para... Pero... Si ¿sí el país es medianamente autosuficiente que es cosa harta difícil, pero hay países que lo pueden ser. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué me embargas? ¿Las playas? ¿Las montañas? ¿Los ríos? ¿Mis recursos naturales? Que ya me lo estás robando, normal, como norma general. Esas tierras raras, por ejemplo, nos las están robando, pero ahí los dejamos. ¿Por qué? Porque viene una empresa de afuera, decide hacer todos los trámites, ¿por qué? Porque a las de aquí les han quitado las ganas. Les han quitado las ganas. Pero bueno. Es lo que tenemos. En fin. Y esto da igual ¿eh? el color del, del gobierno. No importa que sea uno o que sea otro. Al final es la misma mierda. Bien. Eh, vamos a ver eh, qué pasa por el mundo. Que están pasando cosas muy, muy importantes. Y qué expectativas podemos tener. No son malas. ¿eh? Yo no, no las veo malas. Al menos de momento. Pero. Pero. Eh, sí que podemos tener, eh, seguir con este rebote, yo creo que, que todavía le queda. La cuestión es qué vendrá después, <ríe> porque no está no está siendo rápido. Yo pensaba que podía ser un poquito más rápido, porque ya sabemos que el día uno tenemos ahí al bicho y tenemos varias cosas que pueden suceder por el camino, que pueden hacer bastante polvo, aparte de estas cosas de, del tesoro de, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver, venga, comenzamos. campanita eso, eso, ante todo suscríbete y dale a la campanita bien eh, Génesis estaría planteando declararse en quiebra cuando el río suena, agua lleva y además, eh, ya sabemos que bueno, es la filial del conglomerado de gestión de criptofondos, Digital Currency Group ¿qué ha pasado? pues de momento han dicho vamos a parar vamos a parar de eh, el dinerito que le damos a, a, los, a los accionistas, vamos a dejar de darlo. No vamos a, a quitarnos más liquidez porque nos puede hacer falta para hacer frente a, por ejemplo, una quiebra. Para hacer todo esto, una quiebra también conlleva gastos. ¿eh? No lo vayamos a pensar que no. Entonces, eh, claro, mm, mm, mm, mm, mm. vamos a ver. Eh, en, teoría, en teoría, la semana que viene parece ser que se quieren declarar en quiebra. Al final. Son globos sonda, ¿no? Se van lanzando globos sonda, pues como estamos muy acostumbrados a que nos lo lancen aquí, y en función de cómo se reacciona, pues así, eh, así hacemos. No tienen buena pinta, no tienen muy buena pinta. Sí que es cierto que desde la, la matriz están intentando, eh, con, por un lado, no, no quitarse de liquidez, haciendo no haciendo pagos a, a los accionistas, pero claro, también los accionistas dicen, hostia, esto no es bueno, ¿para qué voy a estar aquí si no me pagan lo que me tienen que pagar? Eh, también están pensando en vender ciertos activos que tienen, bueno, pues para mejorar también nuevamente la liquidez, pero si la cosa sigue así, eh, no creo que tarden demasiado tampoco en en cerrar capítulo y decir, ya, vamos a no no es un sufrimiento necesario, cerramos y eso afectaría y haría que el precio de Bitcoin se fuera al carajo. Bueno, por otra parte, tenemos tanto ganancias como pérdidas por ventas en criptomonedas durante el 2022 deberán ser informadas. Este 23 deben incorporarse en las declaraciones de impuestos sobre la renta las operaciones de criptomonedas efectuadas en el 22, aunque hayan reportado pérdida. Bueno, como dijimos hace poco, no tenemos Todavía ese famoso 721, que hasta el, el, el, el año 23 o sea, el año 24 no va a estar de momento. Pero eh, eso no quiere decir que no tengamos que declarar los beneficios o y barra o las pérdidas que tengamos. Cuidado, ya sabéis mi opinión sobre esto y lo que yo pienso es que han dicho, bueno, vamos, como es un año de tantas pérdidas, vamos a darles un poquito de mano ancha porque si empiezan a declarar mucha gente esas pérdidas, a lo largo de los siguientes cuatro años se van a comer pues ese beneficio que puede sacar después y mucha gente, por bueno, por como yo soy rebelde y el mundo me ha hecho así no voy a declarar no voy a declarar ni siquiera las pérdidas bueno eh, declarar evidentemente las pérdidas ¿te ata a declarar ganancias en el año siguiente? sí y no, depende pero si declaras ciertas pérdidas ya puedes saber que tienes cierto número de criptos eh, Depende. Sí y no. Pero bueno, eso ya depende de cómo lo haga cada uno. Simplemente informaros de que lo tenéis que tener eh, claro que lo que esté eh, a, la, a, a la vista de nuestra tía eh, Hacienda, pues que hay que declararlo, porque si no, cuando hace las cosas mal, ya sabéis lo que viene después, ¿no? Bien, dicho esto, mercado importante importante, sobre la estrategia sobre estrategias, importante Tachan. ¿qué ha pasado? señores, vamos a ver para que empezamos a tener cosas claras todo lo que hemos comprado por debajo de la línea naranja está en beneficios, ¿sí? con lo cual, la estrategia de comprar por debajo de la línea naranja pues, oye, como que no es tan mala de momento la línea morada la tocamos, ¿vale? la hemos tocado una vez, el resto ha rozado ¿Vale? Pero sí que la tocamos. Igual que en ciclos anteriores. Por otra parte, como podéis ver en la gráfica, nos ha quedado con esta línea de máximos. ¿Vale? Que bueno, pues es el máximo que se hizo en, en, cada, en cada ciclo. Dentro, bueno, no es el máximo que se hizo en cada ciclo, es el máximo eh, al que se puede proyectar, ¿no? En este caso, ahora mismo, ¿dónde está? Tachin, chin, chin, chin, chin, chin. 273.214 dólares. 273.000. O sea, es decir, dentro de ese canal, si llegáramos a los máximos de ese canal, 273.000. ¿Eso quiere decir? Que el 50% del canal está en 136.000 y pico. Ojo al dato. O sea, yo con que lleguemos al 50% del canal, me vale. No sé a vosotros. Bien, ya veremos lo que quiere hacer el mercado cuando realmente se ponga alcista. No como estamos ahora, que estamos lateral. Ya lo estamos viendo. Todo esto es una zona lateral. ¿vale? Es una zona lateral con estos máximos cada vez más bajos. Eh, es importante, bueno, pues la zona de 25. Yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Para mí, creo que, y vamos ya a las gráficas, eh, la zona de 25 es clave porque el objetivo de todo esto, como mínimo, debe ser venir a la línea de tendencia, como mínimo, 22.750 aproximadamente, e eh, intentar atacar el punto de pivote clave, que son los 25.000. A partir de ahí, podríamos hacer un nuevo mínimo, podríamos seguir entrando en una zona lateral, haber marcado un punto lateral vuelvo a ello, vuelvo a caer a mínimos o, o a medio camino, ya veremos e, y, y todavía lateralizar o caer más, eso nunca se sabe vale eso por un lado, por otro lado vemos que el SP500, hay la zona que habíamos hecho el, hecho el corto esta mañana toda esta zona que estábamos marcando importante, la pérdida de esta zona eh, ojo eh, de momento, evidentemente nos se ha perdido, hemos llegado a tocar una zona de pérdida que no debería eh, darse eh, pero ya 3.850 es decir, toda esta zona de soporte aunque tenemos toque, toque, toque y para mí realmente importante no perder la zona de los 3.875 3.850 sería ese margen de bueno, vamos a darle un poco de confianza pero una vez perdido ya empezamos a puntos de pivote más abajo, inclusive podría el mercado irse un poquito al carajo, ¿por qué? porque la pérdida de ese soporte lo que va a hacer va a ser generar eh, ventas Importantes y puede producir que el precio se vaya bastante más abajo, incluso a la zona de, de los mínimos que ya hemos marcado anteriormente. Esto supondría supondría la pérdida de RSI 50%, eh, supondría que el resto del mercado se fuera un poquito también al carajo, pero, pero por otro lado, no hay demasiados malos números, en el, aunque en el mercado en algunos aspectos. Y si tenemos un discurso, aunque de momento no está, lo poco yo que he escuchado de la FED, uh, no está como para tirar cohetes, pero si, por mucho que digan, no está para tirar cohetes, tampoco se están recogiendo liquidez, ¿vale? Una castaña lo que están haciendo. Uh, y llegan y suben los tipos de interés, un 0,25, el mercado va a subir. ¿Por qué? Porque es lo que se espera. Y si el mercado ya ha descontado un montón de cosas. Eh, más o menos los, los resultados empresariales no son malos. Y el paro tampoco es malo. Y suben 0,25 puntos, que es lo que espera el mercado. Eso va a seguir su camino. Va a ir arriba. Ahora bien, si dan alguna sorpresa que no está estipulada dentro de los cálculos el mercado bajará, pero de momento sorpresas, sorpresas, <ríe> no se esperan demasiadas, algún dato que pueda ser negativo es lo que puede hacer que esto rompa abajo, que bueno, pues no tampoco el mercado se acaba de terminar de querer a la FED y esa falta de confianza está siendo clave para no sobrepasar y que nos esté expulsando, pues ya hemos intentado varias veces pasar la zona de 4.000, no hemos podido yo creo que 4.000, 4.100 eh, más subir de ahí yo creo que va a ser bastante complicado y se irá para abajo, es lo, que yo, es lo que yo creo, pero bueno, eso ya, como lo que yo crea, no importa, lo importante es lo que pase, ya lo iremos, lo iremos observando, eh, Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, es decir, estamos en una zona, se puede eh, confirmar como una zona de acumulación, yo creo que debería hacer el pullback a la línea de tendencia, y volver a intentarlo, eh, pero bueno, si seguimos aquí acumulando bastante, eh, ...y corregimos los R6... ...que están tan, tan agobiados... ...quizás... ...como poco... y ...yo pienso si sigo pensando lo mismo... ...tendremos que ir a la zona de 22.750 aproximadamente... ...¿vale?... ...romper este máximo relativo... ...para luego hacer un mínimo superior a este anterior... ...a la zona de 16.5... ...que creo que la zona de 18.5... ...podría ser muy buena... ...para poder hacerlo... ...y luego volver a intentar a atacar al alza... ...a partir de ahí... Quizás podamos empezar a ver algo ya significativo, pero todavía estamos en el mes de enero, que en, bueno se está dando bastante bien, demasiado bien, yo creo, para y por eso no acabamos también de creérnoslo. Pero es pronto, es pronto, y la economía no está para tonterías. Y como decimos muchas veces, como yo digo, si no hay para Coca-Cola, no hay para comer, no hay para carburante, va a haber para Bitcoin. De verdad, en serio. Y tenemos a los del foro de Davos distrayéndonos con tonterías de chips en la cabeza. Si no tenemos cabeza, ¿qué cojones nos van a poner un chip? ¿Para qué? ¿Para que una bola de ping-pong esté rebotando? En fin. Ethereum, por su parte, pues un movimiento bastante majete en el día, muy, muy parecido al de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que no... Ha intentado atacar una, dos, tres, cuatro veces la zona de 1.600 y no ha podido con ella. Y eso no, no está bien. Un reposo un poquito más abajo a la zona de 1.350. Vale, este... este... Punto que tenemos aquí, más o menos, ¿vale? Con esta zona de máximos, aquí. Quizás sería bueno reposar, volver atrás, recoger el dinerito, a ver qué tal reacciona el mercado. Siempre y cuando no perdamos los 1.290, esta línea roja que tengo aquí marcada, ¿vale? Que para mí es una zona bastante importante, este punto de apoyo que hay aquí con este máximo, hasta que rompió se apoyó y tiró hacia arriba. En este momento de mercado tan bueno, bueno, pues creo que es una zona importante, y luego, por supuesto, la zona de 920, la zona donde se apoyó aquí, ...que, no sé, yo creo que... ...en un futuro... ...la veremos... Eh, ...ojalá, eh, ojalá no la veamos por un lado... ...pero ojalá o por otro sí la veamos... ...y podamos terminar de machacar... ...ahí operaciones buenas... Eh, ...dicho esto, el total market, bueno, pues... Eh, ...hoy en verde, subiendo... ...un porcentaje decente, un 1,5... Y, ...y la dominancia de Bitcoin retrocediendo... ...¿qué pasa? Que ha pasado una zona de resistencia importante... ...debe hacer un pullback... ...para seguir a la alza... ...si es capaz de pasar esa zona... Yo en principio creo que sí, que a la zona de 44 no nos la va a quitar nadie en breve eh, por su parte el dólar index, pues no pues aguantando está jodido, está duro, ¿eh? está bastante duro el dólar index, ¿por qué no, vamos a ponerlo en diario no termina de romper a la baja está intentando ahí aguantar no termina de claudicar y de llegar a la, esta línea que tenemos de este punto de pivote anterior, y bueno, pues ahí aguanta aguanta, eso es bueno si conseguimos romper esta zona y tira abajo Vale, que yo pienso que debería rebotar antes de eso, pero bueno, si tira abajo, eh, vamos a ver un, un movimiento al alza interesante en muchos valores, vale o sea, estar muy atentos. Y en cuanto a las altcoins, bueno, pues eh, tenemos un día, un día bastante decente, siguen muchas haciendo muy buenos números, fijaros cómo está crypterium madre mía, vemos los huecos de liquidez, es pequeñita, pero bueno, un 51%, eh, bueno, aquí no, aquí no entramos, esto es otra cosa, eh, velas un 20%, ...al menos en Bittrex, claro, ya sabéis lo que pasa aquí... ...en Ging coin ...importante, ¿vale? Esto ya empezamos a hablar de los proyectos importantes... ...está en una zona de resistencia... ...pero bueno, ha sumado un 15%, muy, muy bien... Eh, jeje, ...aquí tenemos Ergo también... ...igual, intentando romper esa zona de resistencia de días anteriores... ...ha venido, se ha apoyado en la zona que teníamos previsto... ...y ha rebotado con mucha fuerza... ...muy bien... Eh, ...One Earth, 11,25%... ...sigue dentro de esta zona de la banderita... No debería perder esa zona de mínimos que ha hecho en 00345. ¿Vale? ¿Veis estos, estos mínimos que hay aquí? Si los proyectamos, es este mínimo y es este mínimo. Si no pierde esta zona, bueno, pues podría recuperarse. Si la pierde, pues ya sabemos que nos vendremos seguramente a los 0025. O sea, es una caída interesante. Eh, ¿Qué más tenemos así que llame la atención? Bueno, de, de la Hashgraph por aquí 889, ANT también un 894. Luna, un 7.45, FED, 6.88, sigue en un movimiento continuo, pim, pam, pim, pam, pim pam. ha pasado una zona súper importante, se ha apoyado en ella, ¿vale? Y tira otra vez hacia arriba, ¿Vale? Ayer, antes de ayer la pasó, ayer se apoya y hoy sigue intentando ir hacia arriba, muy, muy bien, esta zona de resistencia es la que está pasando ahora, así que, oye, fantástico, la verdad es que eh, lo está haciendo bastante, bastante bien, zona de soporte ahora, antes era resistencia, Básica attention Token, un 6.60 también. Near Ape, los monitos también, un 6.5. Los presets, dinero gratis, 0.4 centavos de dólar. <ríe> a ver si van van rascando, rascando, rascando. Para eso hasta el año que viene, por lo menos no lo vamos a vender. Eh, SIS, también por aquí. ANKR, también un 4 y pico por ciento. Bueno, pues no ha estado nada mal. Pero claro, eh, hay muchos en la zona de 1 2%, bueno, y 2 por ciento. Bueno, ganando y ganando poquito a poquito. Y en la parte negativa, vamos a ir hasta arriba tenemos a Atlas, que bueno, pues sigue en, en su caída, o sea, no tenía ninguna zona de soporte en la que haya dicho voy a parar hizo el intento que hizo aquí en verano, pero poca leche más y a partir de ahí pues eh, está, que no, que no, no levanta cabeza mm, tenemos por aquí a Ave, contra Ethereum, Alpha y X, Compound, y bueno AB perdiendo un, un 2% aquí, tampoco es importante después de eh, que Pasó a la línea de tendencia, está haciendo una especie de pullback. A ver si es capaz de mantenerse en la zona y a partir de mañana volver a recuperar al alza. Si no, y empezamos a ver eh, valores tipo con, eh, AVE, tipo Compound, también eh, nos puede servir. Tipo Kusama eh, empezar a retroceder y no pasar esas zonas. Bueno, pues cuando las barreras de tu vecino veas pelar, ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas, ponerlas a remojar. En fin, poco más que añadir vamos a ver si somos capaces de ir hacia la línea de tendencia principal, que es la que nos manda, es la que, es la que deseamos y si lo que queremos es romper esa línea de tendencia o al menos, por lo menos, acercarnos por tercera vez a ella para una cuarta o una quinta romperla, ya empezaría a ser eh, un punto interesante. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, <ríe> invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que puedan venir y que la paciencia os acompañe que, como digo siempre, muchas veces falta nos va a hacer. Chao, chao.